Hola a todos, pues aquí estamos, el día de Nochebuena. Feliz Navidad para los que estáis celebrando las Navidades. Eh, feliz 24 de diciembre para todo el mundo. Bueno, en el último vídeo que hicimos, el último Facebook Live que hicimos, hablábamos bueno, hablamos de, de cambiar de reto aquí en el grupo de la tribu Entre Especies, en Facebook, habíamos tenido el reto del plástico para buscar, todos estos retos que estamos haciendo son retos que están en los que buscamos eh, ir aportando nuestro granito de arena, que no es poco, a un mundo más a nuestra medida, un mundo más como el que queremos. Y bueno, estuvimos durante bastante tiempo haciendo el reto de un mundo sin plásticos, con eso hemos integrado maneras de... De, de hacer las cosas que implican menos plásticos, no solo a nuestro alrededor, sino también luego en el medio ambiente, hemos aprendido mucho sobre cuál es el efecto del plástico en nuestras vidas, en el planeta, en, el vida, en la vida de los que nos rodean, en la naturaleza en general. Y bueno, aunque no lo vamos a abandonar del todo, porque cada reto que vamos haciendo se integra en nuestra vida, van apareciendo, vamos haciendo, avanzando nuevos retos. Y en el último vídeo que hicimos online hablábamos de, de la idea de cómo aman los animales y la idea del amor incondicional, de cómo no tenemos muy claro ni una cosa ni otra. Y, y hablamos de poner como próximo reto eh, llegar a amar de una manera más parecida a cómo aman los animales. Y no dejarlo todo en un. Es que mi amor, mi, mi, mi animal, perdón, mi animal me enseñó el amor incondicional. Hala, ahí se queda. ¿A qué me estoy refiriendo? A todo y a nada. ¿no? Entonces, queríamos concretar y bajar a tierra esa idea de qué me enseña mi animal sobre el amor, qué es lo que he aprendido de él y cómo amo ahora. O cómo voy aprendiendo a amar poniendo luz en todo lo que significa ese. Amor incondicional que utilizamos tanto como una palabra, eh, ¿cómo se dice? Como un comodín, ¿vale? Entonces, de que deje de ser un comodín y que realmente, a ver, ¿qué es lo que hay ahí detrás? ¿no? ¿En qué consiste? Y ir poco a poco aprendiendo a, a acercarnos a esa manera de amor que también os decía en aquel vídeo, y os lo digo ahora, no es una forma de amor que solo sea de nuestros animales, de nuestro perro, de nuestro gato, ni siquiera de los animales en general, sino que es un fluir, una energía que está en toda la naturaleza. Toda la naturaleza se mueve desde ahí, tiene esa, esa energía o ese principio, llámalo X, porque está en todo eh, desde el que se mueve. Para comprender la naturaleza, necesitamos empezar a comprender también a qué es, qué es eso, no eso que nosotros soltamos eh, muchas veces como amor incondicional, pero que en realidad es, puede ser muy concreto y muy claro, que nos lleva a un tipo de actitud, a un tipo de manera de percibir la vida y por lo tanto una manera de crear vida, porque como yo creo que hemos hablado ya más veces, eh, según percibimos estamos creando. Entonces, si yo empiezo a percibir distinto, voy a estar creando una vida distinta y voy a estar creando un mundo diferente, un mundo distinto. Entonces, precisamente en estas fechas, por eso no me he querido saltar, aunque sea Nochebuena, eh, no me he querido saltar el Facebook Live de este lunes, porque eh, creo que es perfecta la fecha para muchos para decir, mira, esta vez... Voy a tomarme en serio estas de las navidades y voy a conectar bien con la energía que siempre estamos eh, compartiendo por estas fechas. Que también te digo, si ves este vídeo más adelante y te quieres unir, el reto va a seguir. Mi propuesta es, durante todo el año 2019, ir sacando retos que tengan que ver con dar pasitos hacia esa manera de entender el amor, esa manera de entender la vida, esa manera de percibir la vida y el amor que tienen los animales, que está en la naturaleza, para cada vez más ir conectando más con ella. Y entonces, estar percibiendo más como la naturaleza percibe, estar siendo más, estar recuperando esa conexión que de natural... De, por nacimiento tenemos con la naturaleza y que luego perdemos, pero no nos vamos a centrar tanto en la manera en la que lo perdemos, sino en los pasitos que necesitamos dar para recuperarla, para que vuelva a florecer en nosotros y así comprender mejor, no solo a nuestros animales, sino la vida en general y la vida en la naturaleza y a la naturaleza misma, que no deja de ser una parte de nosotros mismos, pues una de las cosas que nos vamos a llevar es comprendernos a nosotros mismos mejor también. A mí me parece un win-win un total, ¿vale? Un aquí todos ganan. Entonces, lo que sí que les digo es que es un trabajo que exige estar alerta y la verdad es que este año 2018 yo creo que nos ha despeinado a todos y no está terminando de una manera fácil tampoco. Aquí en España, el país donde yo vivo, eh, que es el que conozco un poco más la, la actualidad, eh, las cosas este mes nos han dejado muy claro que hay mucho por andar. Mucho por andar a muchos niveles. Han pasado cosas con mujeres, han pasado que, nada que no pasara antes, pero ha habido hechos que nos lo han recordado. Eh, como las mujeres, los animales y los niños, en el tipo de vida, en el tipo de mundo que estamos construyendo, que hemos construido, eh, casi son víctimas antes que seres humanos. Yo soy mujer, jamás me he sentido víctima, no me siento víctima, no me siento víctima, pero que yo no me lo sienta no quiere decir que las cosas no están eh, montadas de manera, que lo parece. Luego encima, eh, igual que pasa con los animales, por otro lado, ¿no? Hemos tenido hace nada también, aparte de, de lo que ocurrió con esta chica jovencita, que con su primer trabajo eh, ni siquiera llegó a, a poderlo hacer porque la, la mataron, consideraron que tenían derecho a quitarle la vida, eh, lo mismo pasó unos días después, con una perrita preciosa, eh, Sota, creo que la mayoría de vosotros probablemente habéis oído hablar de ella, y estos dos casos han traído a la luz más casos. Casos, yo a mí, sobre todo me llegan, claro, casos de animales, que es lo que la gente me, me transmite más, como otro perrito que en otro lado ha protegido a su dueño porque entraron a robar con una barra de hierro, el perro mordió al tipo de la barra de, de hierro y ahora quieren decir que el perro es agresivo. A ver, perdón, <risa> ¿vale? ¿Qué, qué narices? Eh, en fin... Eh, también salió con el tema de Sota, han salido a la luz otros casos anteriores en los que, igual que ocurrió con Sota, un policía, así en frío, en un parque público, que me da igual donde sea, pero en un parque público y al lado de su dueño, coge un animal y lo, lo, lo mata de un disparo, eh, que en realidad es una ejecución, eso es lo que es, es una ejecución. Entonces, todo este tipo de, de activaciones, que desde luego no son las únicas que han pasado, son las que más han trascendido, pero vamos, si podemos estar seguros que no son ni las únicas ni a lo mejor las más crueles que han pasado a finales de este año, nos están dando un mensaje claro, yo creo, a mí me lo parece. Y el mensaje claro para mí es, si queremos ese mundo mejor, que en estas fechas nos deseamos unos a otros como locos y realmente queremos, o yo por lo menos siempre que lo deseo, así es, <ríe> lo deseo, eh, tenemos que estar alerta, tenemos que estar presentes, tenemos que sostener una actitud que nos lleve hacia ese tipo de mundo y tenemos que aprender a percibir de la manera correcta para que lo que creamos, para que el mundo que creamos, sea un mundo que va hacia ese mundo mejor para todos, y cuando digo todos, ¿sabéis que me refiero? A todos, ¿vale? Todos los que lo habitamos. Entonces, los retos que propongo a partir de ahora, que justo después de este solsticio, con toda esta energía de fuerza y de encaminarse hacia un lugar nuevo que tienen estas fechas... Eh, os propongo estos retos que vamos a ir haciendo desde la tribu, voy a mandar a la gente que tengo apuntada en los newsletters de, de la web entreespecies.com, también les iré mandando los retos y los vídeos que vayamos haciendo, en fin, todo el que se quiera apuntar, eh, vamos a ir haciendo estos retos. Y de hecho, vamos a empezar ya con uno, eh, uno de principio. Como eh, De todas formas... Aparte de este vídeo de presentar lo que es este reto, también voy a hacer algún otro vídeo que me he dado cuenta que aparte de los cursos hay veces que no comparto cosas que doy casi por hechas. Y bueno, voy a intentar ir dándome cuenta de qué estoy dando por hecho y no debería dar por hecho y tendría que exponer más claramente y hacer pequeños vídeos sobre ello en el canal de YouTube. Me estoy pensando en hacer hasta un canal paralelo que se llame amar como animales, me lo pienso y ya vemos si realmente merece la pena. Y para ir metiendo todas estas cositas que he ido aprendiendo de la naturaleza, de los animales, pero también de los árboles, de las piedras, del lago, al lado del que vivo, del río, de interactuar con los diferentes lugares con los que he estado, de la gente, con la gente de los diferentes sitios en los que, a los que he tenido la oportunidad de, de visitar y ir, ir eh, compartiendo todo esto porque creo que nos va a ayudar a todos a tomar esa visión global que necesitamos para ir creando ese mundo eh, mejor para todos con una manera de amar más parecida a la de nuestros animales. Que aquellos que tenemos animales y los conocemos sabemos que es el mundo que merece la pena vivir y es el tipo de vida que queremos para nosotros y para los nuestros, ¿o no? ¿Qué me decís? Aquí leyendo un poco. Vuelvo a no saber si estoy leyendo vuestros comentarios. Sí. Muy bien. <ríe> Genial, fenómeno. <ríe> Muy bien, vale. Amar como animales. ¿Qué cualidades veis en el amor de vuestros animales? Esta es una pregunta que os lanzo que no hace falta que me respondáis ahora, pero que estaría precioso si me pudierais ir contestando debajo de este vídeo a partir de hoy. Yo os voy a proponer un primer reto que ya es una pista. ¿vale? Y ese primer reto, a ver, algunas respuestas, estaría bien un canal de YouTube... De Entre Especies. A ver, que ya tenemos un canal de YouTube de Entre Especies. Está Entre Especies TV. A ver, Entre Especies TV. Yo lo que decía es uno paralelo para esto, pero no sé si hace falta. Solo una lista de, de vídeos, puede ser. En fin. A lo que iba. Ah, ya me estáis contestando, sí. Un amor sin límites y sin apegos. Sin apegos. Yo, la pregunta es, no, no era qué tipo de amor queréis, sino qué tipo de amor veis en vuestros animales. ¿vale? Yo he tenido, yo sé que hay casos importantes de gatos y perros abandonados que se dejan morir porque necesitan una ayuda para soltar el apego a su persona. ¿vale? El lazo fuerte de, de vínculo de cariño que hacen con su persona. Gatos, perros eh, canarios, los animales sí tienen apegos, ¿vale? Que los manejan mejor, puede ser, pero ¿por qué? Eso es lo que quiero que, que aprendamos nosotros, a manejarlos mejor y a entender así mejor cómo los entienden ellos para también ser capaces de, de entenderles a ellos mejor en su manera de amarnos y de amar. A ver. Eh... Un amor puro sin esperar nada a cambio, viviendo el presente. Vale, un amor puro, ¿qué que entendemos, que entendemos por amor puro? Sería interesante eh, saber aquí, ¿verdad? Todo este tipo de cosas son las que quiero que vayamos viendo con los, con los retos. Más con... Aquí... No sé por qué esto no me está enseñando, que quiero ver un segundo... Bueno, pues no puedo ver comentarios y cuanto más lo intento, menos. A ver. Vale, ahora, lo que siento es que no se entiende de, no entiende de prejuicios. Mucha confianza, muy bonito eso, la confianza, efectivamente. ¿Y de dónde sale esa confianza? Pues esas son cosas que vamos a ir viendo en estos retos. Eh, Transmisión de amistad y orgullo por coincidir en esta vida con tantos seres preciosos Pues sí, mucho orgullo, la verdad, yo también Yo pensaba que mi gato no me tenía apego No sé tu gato en concreto, pero algunos sí lo tienen, desde luego, muchos Y de todas formas, cariño te pueden tener, ¿sabes? Y ese cariño, cariño me refiero a un cariño como el que entendemos pues por eso me refiero, decimos amor incondicional y, y de qué hablamos. No sabemos de qué hablamos. Entonces, primer reto para ir dando un pasito a entender de dónde sale esa confianza, de, eso, de dónde sale esa manera de gestionar la emoción que no estamos entendiendo, eh, porque nosotros no hacemos igual y que muchas veces nos lleva a malentendidos, de hecho. Primer pasito para todo esto, vamos a trabajar ni más ni menos que el silencio. El silencio de los animales no es solo porque no todos hagamos telepatía o hayamos recuperado la telepatía, porque telepatía, como sabes, todos podemos hacer, es la manera normal en la que se comunican todos los seres vivos en la Tierra, todos podemos llegar a hacerla, pero hay un trabajo hasta ella, y lo hay, ¿por qué, ¿Por qué no vamos haciendo telepatía por la calle? Porque estamos... Estamos muy mutados, como dirían los aborígenes de Australia. Estamos en un estado que tiene muy poquito que ver con nuestro estado natural. Eh, y esto influye, um, incluye muchos planos de, nuestra, de nuestro ser. Entonces, todos esos planos y todas estas cositas que vayamos viendo en los comentarios que dejéis de, de, en este vídeo sobre cómo entendemos qué es el amor de nuestros animales, y cómo llegar a ello son los que vamos a ir tratando en los retos durante todo el 2019, pero que empezamos ya. Porque la Navidad es, como os digo, muy buena fecha. También por un poco por las fiestas, por el ánimo que hay en general, es muy buena fecha para empezar. Y además es muy buena fecha para dar ese primer paso que yo considero fundamental para poder empezar a escuchar y poder empezar a comprender un poco más. Hay un componente fundamental y muy profundo que tenemos que explorar bastante para, para llegar a entender la manera en la que se mueven los animales y la naturaleza, para llegar a tomar contacto con ese amor que nos rodea, y es el silencio. Entonces, el reto... A partir de hoy y durante todo el mes de enero, aunque cada semana puede que le vayamos dando un tinte distinto, va a ser trabajar el silencio. Vale. ¿Y cómo trabajo el silencio? Mandando a todo el mundo a callar. Se trata de un trabajo personal de cada uno. Lo que pasa alrededor, pues lo vamos a escuchar, pero nuestro trabajo es interno. ¿Sí? Entonces... El silencio de los animales, como decía, no es solo porque ellos no hagan telepatía. Los animales no hablan constantemente ni dicen cosas porque sí. Los animales están siempre muy presentes y solo dicen lo que tienen que decir en el momento que consideran apropiado. Eh, hay mucho silencio en los animales y en la naturaleza. Un silencio que es tan profundo que nosotros no llegamos ni a entender. Entonces, el primer reto que os propongo es empezar a trabajar el silencio de una manera amable. Porque puede ponerse muy complicado esto del silencio, pero esta va a ser de una manera amable. Vamos a llegar a todos los... vamos a intentar pasar todas las situaciones que podamos, eh, ya sea en la compra, ya sea eh, escuchando a nuestros amigos hablar, ya sea... Vamos a pasar todas las situaciones complicadas emocionalmente para nosotros que podamos con una so sin, sin dar nuestra opinión, o sea, vamos a poder, siempre que podamos, no vamos a no dar nuestra opinión, nosotros la sabemos, no necesitamos compartirla, ¿vale? No dar nuestra opinión y, y, y sonreír. Va a ser un silencio con sonrisa, ¿no? Va a ser un silencio total. Va a ser un silencio con sonrisa. Allá donde pueda, no hablar, donde habría hablado, pero pueda no hablar y simplemente sonreír. Y sonreír de verdad, no sonreír de en plan, no te lo digo, no, no, no, eso es un ruido, y muy feo, además, no, no, es simplemente sonreír. Eh, yo qué sé, voy a la peluquería y en vez de sacar conversación, como siempre, eh, dejo que me hablen si me quieren hablar y yo simplemente sonrío. Eh, ya me estoy poniendo nerviosa, dice Jenny. <risa> eh, yo qué sé, en... tomando algo. Dos amigos se enzarzan en una discusión súper acalorada. En lo normal, una discusión o un debate, me da igual. Eh, de lo normal, yo tomaría partido, pondría mi opinión porque tienen que saber, porque tal. Y yo simplemente opto por sonreír y escucharles. vale En fin, ya me contaréis dónde habéis descubierto que podéis meter silencio que antes no lo metíais. ¿Vale? Un silencio con una sonrisa. <risa> Recuerdo el bosque de Tejos. Y ya me da un perreque. <risa> Jenny es que estuvo en el taller de antepasados. En fin, se han tenido el reto, yo creo que es sencillito. Lo difícil aquí es encontrar el momento. Ese momento en el que, en vez de hablar como suelo, voy a guardar silencio para escuchar, guardar silencio con una sonrisa y escuchar. Bruna dice, qué interesante, entonces solo hablo en casos así, si me preguntan, <ríe> y si me preguntan, a ver, yo he dicho en los momentos donde puedo guardar silencio, ¿vale? En eh, Los momentos donde puedo guardar silencio, si me sacan a dar una conferencia, no voy a so quedarme callado y sonreír, vamos, haced lo que queráis, ya me contáis luego, porque la experiencia puede ser espectacular, pero no me refiero a, a eso, sino a esos momentos en los que sin que nadie me pregunte o sin que sea imprescindible, yo saldría a hablar, saldría a dar mi opinión, saldría a decir, saldría y lo puedo guardar silencio con una sonrisa. Mamita, hacerme callar, me encanta el reto. <risas> sin necesidad de estar demostrando, entiendo. Eh, ¿A qué te refieres exactamente, Marina? Estoy hablando en este momento, por ahora, solo de un silencio. Estamos explorando, vamos a explorar el silencio. ¿vale? Entonces, estoy hablando de un silencio de... Aquí me cayó. pero pero voy a estar, y voy a estar atento, y voy a estar con una sonrisa, no, así, para que nadie se lo tome mal, voy a estar con una sonrisa, sonriendo, pero en silencio. Y a ver qué pasa, a ver qué escucho. ¿Vale? ¿Qué escucho fuera? Pero sobre todo, ¿qué escucho dentro? Muy bien. Bueno, pues yo creo que es un vídeo cortito, porque al final he contado hasta menos cosas de las que quería contar, pero es que creo que nos las vamos a ir contando nosotros en estos vídeos sobre el reto. El lunes que viene a las dos y media más. Dejarme, como os digo, debajo de este vídeo los comentarios que tengáis sobre, sobre cómo sentís que es el amor de vuestros animales. Más allá del amor incondicional. No me digáis amor incondicional que no nos dice nada. ¿Vale? ¿Cómo es el amor de vuestros animales? Fijaros esta semana también. ¿Cómo es el amor de vuestros animales? Y nos lo contáis. En fin, que paséis unas felices navidades escuchando un montón, con mucha sonrisa, escuchando un montón y muy conscientes de cómo aman vuestros animales. <ríe> cómo me gustan tus retos, pese a todo lo que tengo. Se mueve, ¿eh? dice Janine. <ríe> Cortito y potente. Un beso muy fuerte para todos. Pasarlo muy bien estas navidades. Hagáis lo que hagáis en estos días, disfrutarlo. Chao.